y ¿qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos? Estoy hablando bajo, es porque son las 11 de la noche, entonces ya no quiero joder despertar a los vecinos. ¿Qué pasó? Mi mamá está allá en su cuarto, viéndote en plan. ¿no? sé. Como que sabes que a escuchar ruido de fondo. Va a ser como que eh, eh, uno de los primeros vídeos, uno de los únicos vídeos, creo que va a ser el segundo. Tengo la tele prendida y grabando un vídeo Bueno, no la mía, pero el que se escuchaba Una tele de fondo el, fue, eh, el que Otro que se escuchó así fue El primer vídeo creo que son dos Vale, chicos, este video no es para hablar de mi vida Es para hablar De una pequeña cosa Una propuesta, esto es una video propuesta que a mí no me termina de decir, ¿cómo? yo me termina de convencer, no me gusta tanto esa propuesta, y ni siquiera tengo prendida la, la cámara. Ah, por cierto, les quería mostrar esto. Es una PC, otra. Entonces, que no. esta es la original, esta es otra. Aquí se puede ver esto no, yo ni siquiera estoy viendo el recorrido y todo el tiempo. Ay, ya que que está grabando, entonces que no sé qué está pasando, qué está, qué está grabando, puede que me grabe así y no me he dado cuenta, pero vale. Entonces la propuesta es que, vale, eh, que suba vídeos diarios por lo menos en la siguiente semana. Voy a intentarlo, o sea, no es no garantizar que una semana tenga exactamente vídeos diarios tal vez un día o otro o dos o tres o cuatro bueno, cuatro no lo que dos días o uno o un día no voy a llegar a subir vídeos porque joder esto es, va a ser nuevo para mí voy a intentar grabarlos ahora mismo estos días de acá y después y otros que también lo graban en la otra semana y así para por lo menos o sea pónganse así por ejemplo yo estoy grabando un vídeo que lo quiero subir para el martes entonces que lo grabo el sábado o domingo de la semana pasada para tener más tiempo para editar y, y para grabar el próximo vídeo no tan así hay el otro día tengo que, que o sea para un día grabar y editar es algo jodido no para el próximo día hacer lo mismo pues algo más jodido y también me tomo mi descanso en esos días entonces que la próxima semana seríamos a 8 likes algo insignificante pediría 10 pero no no yo también estoy algo emocionado porque sería la primera la primera semana que subo videos diarios. y sería como la semana de pizza la semana de pizza sí la semana de pizza entonces, que la semana pixiana, la semana jersey, cosas de la verdad. Entonces, que si le dan like a este vídeo, no. si ustedes quieren, pueden comentar hashtag Semana Pixiante o Semana Pizza o Semana de las Pizzas. Carajo. Podrías hacer algo de no cosas la o sea, para mí es un buen chiste, sé que no lo van a hacer, pero vale, por lo menos, un poco de ilusiones. Entonces, que, gente, recuerden que. Si vamos a 8 likes, pues subiré vídeos. Un vídeo. Un vídeo. Vídeos gordos por lo menos en la semana que viene. Claro que obviamente van a estar programados, pero bueno. Entonces chicos, eso ya ha sido todo. O sea, va a ser un vídeo corto. Va a ser un vídeo corto, no va a ser ah, un vídeo de 15 minutos. No. Entonces que bueno, ya lo saben. 8 likes. Y un especial de semanas. Pero pasa una cosa. Porque al subir este video semanal. Ya dejaré de subir vídeos. De este año. O subir uno. O sea. O subo. O subo esta semana. O simplemente. Eh, subo. O sea. O hacemos esta semana. O subo uno o dos últimos vídeos al año. O sea, yo estoy de acuerdo con la semana, subir un una especial de una semana para despedirnos bien de este año con este canal que, en serio, este año ha sido hermoso para el canal. O sea, llegó de 73 suscriptores a 500. joder en serio, todavía sigo alucinando. O sea, yo antes, cuando veía youtubers, que de por ejemplo, 1000 subs, Llegaban a, a, a 13.000, 14.000. Yo decía, pero ¿cómo está, está pasando? Canales de, de, de 70 y algo de suscriptores llegaban a 1.000. Yo quedaba así alucinando. Pero ahora me pasó algo de 73 suscriptores a 500. O sea, ya por lo menos me caía la boca. O Entonces, sea, es que fue algo hermoso este año Para mí. El año pasado también fue algo hermoso. Por la creación de este canal, entonces, a la hora. Entonces, chicos, espero que les haya gustado este vídeo. Compartanlo con sus amigos, denle like al vídeo para subir el especial de la semana. Nos vamos hasta la siguiente. Bye.